No quiero volver a verte, fue lo último que escuché Pero no quiero perderte, fue lo que siempre callé Nunca pude decir nada, yo nunca te reproché Solo di porque te vas, solo dime si fallé Si te preguntan por mí, solo agacha la mirada Pues desde que me dejaste no has vuelto a saber nada Diles que tú no me amabas, dilo que tú te callabas Diles todo aquello que nunca me dijiste a la cara esto no para, el dolor hoy no se para Si supieras cómo duele, entenderías de lo que hablo Porque no hablas del amor que yo te daba? Porque siempre hablas de Dios teniendo boca de diablo No sé qué dices de mí, cuando por mí te preguntan Lo que digo de ti es que en ti solo hay dudas Siempre juntos contigo, él siempre es nunca Nunca juntos es así como te gusta a tu lado sufriré, yo ya no pienso volver Escribo es por placer, aunque sé que va a doler, solo canto por querer a quien no supo querer, y aunque esto va a doler, es mejor ya no volver. Siempre hablas a la espalda, nunca dices lo que siento. Solo son palabras falsas. Ahora nadie te comprende. Porque el tiempo se detiene. Y es eterno lo que viene. Si lo pienso me conviene. Si regreso, solo duele. Y es que sabemos que tú solo sabes decir. Cuánto lo siento, pero no siento todo lo que siento. Solo miento. Para mentir hay que ser consecuente. Cuentas que tuve la culpa, no pedí disculpas. Que yo puse excusas, si estás tan confusa, ¿por qué te disfrazas? Me abrazas, me besas, más solo me usas. El tiempo pasa y todo este dolor me abraza Hoy vienes con amenazas, me acusas de ser distante No estás en casa porque pones mil excusas Pesa tanto recordarte mientras intento olvidarte Pasa que todo esto harta ante tanto El tiempo que estuvimos juntos entre sonrisas y llanto Te interesó lo que te di, creo que nada Era poco para ti, te pregunto qué dabas A sufriré, yo ya no pienso volver